Una vez yo estaba en, así como en conjunto con gente Y me dicen, ¿por qué siempre te pedís una lágrima? Y estaba el mozo delante, ¿no? Y estaba, eh, tipo, limpiando Y yo le digo, ¿sabes cómo se hace una lágrima? Y me dice no, ¿cómo se hace? Y le digo al mozo, mozo, ¿usted sabe cómo se hace una lágrima? Y me dice, sí, mucho café, eh, un, todo leche y un poquito de café No, y una lágrima, para hacer una lágrima le, le apretan los huevos al mozo Le sacan una lágrima y la ponen en el café Y se sentan todos a cagar de risa Entonces ahí me quedó el chiste de la los huevos al mozo cuando te pedís una lágrima y así hago reír a todos los mozos. Y parezco, viste, esas viejas chotas de 78 años que van a pedir un café y dicen: Tiene una lágrima, así le apretan los huevos al mozo. Y, y el mozo está como la puta madre, otra vez es el chiste de mierda. Esta vieja de lord. Estás tomando la Pepsi ¿Saben qué? No Hablando de la Pepsi Un hijo de puta el repartidor Me trajo la Pepsi ¿Estás ¿Qué Hice así Tráquete Hizo yo estaba acá en la computadora Entonces, si me ven No tengo el gusito que tengo siempre No tengo el gusito que tengo siempre Porque se me llenó de Coca-Cola Un plan para que te bañes Me baño una vez a la semana Y con eso debería ser suficiente La puta que me parió de puta, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Me paso tu ricroleo por la concha. Por la concha me lo paso. Ahí. ¿Te pasó algo muy raro o incómodo cuando ibas al cole? No, yo mis anécdotas del, del colegio son para hacer un anime, boludo. Porque yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela, pero esta era pública, no la privada. Cuando iba a la pública, yo quería ser presidenta del centro de estudiantes. Y todavía quedado con que yo iba a ser presidenta del centro de estudiantes porque era la única candidata entonces era yo contra nadie cuando llega el momento de la votación no había votaciones entonces yo quedé como presidente del centro de estudiantes en ese entonces no sé por qué tenía un profesor en contra profesor en contra no el director en contra porque el director no quería que yo sepa qué pasaba con la parte de los tesoreros y el dinero que entraba salía a la escuela que se hacían esas cosas y todo entonces no sé por qué se les ocurrió hacer un partido donde tenía a alguien en contra o sea la lista 2 Yo era la lista 1 y la lista y en contra de la lista 2 chabón. Era corrupto, boludo. ¿Qué pasa? Mi lista estaba llena de frikis raritos, pero que eran los mejores de su clase, ¿entendés? El típico inteligente que se sienta adelante y que todo el mundo odia, bueno, eran esos. Yo necesitaba gente que era buena en matemáticas, bueno en esto, bueno en aquello. Pero la lista 2 era gente muy random. En la lista 2 era un re choto. Onda, hacían un bullying a la gente de la lista 1 y el tipo iba... ¿Cómo iba más? Uy, la gente iba a ser tan idiota. Yo prometía armar una red LAN entre todas las computadoras que tenían. Escuela y armar una especie de messenger chat Eso se podía hacer con o sea, Configurando y haciendo tipo con programación ¿Qué pasa? ¿Por qué yo lo podía hacer? Mi viejo era programador, entonces era algo Que lo podía hacer, yo lo prometía Porque lo podía hacer, el chabón literalmente Fue a los salones a prometer que iba a haber Televisores LED para cada salón Yo me quedé como ¿Qué? Son tan idiotas De pensar Que el chabón Va a conseguir Para una escuela Pública Televisores LED Para cada salón Son así de imbéciles Todo el mundo Les festejaba Y les aplaudía Y nosotros hacíamos Pegamos Afiches Y cosas muy lindas De la lista 1 Que nos reforzábamos En hacer el chabón Mandaba gente A que nos los arranquen Literalmente El chabón Se hacía el bueno Se hacía el bueno El cristiano El tipo tenía No les juro Que usaba un rosario O sea Esto parecía usaba un rosario? Llevaba una guitarra a la escuela, hacía una ronda entre un montón de gente y se ponía a tocar la guitarra. ¿Vas ah, como que uno no se puede llevar una guitarra a la escuela. No podés hacer reuniones en horario de clases. ¡Se lo permitían! ¡Se lo permitían! Los profesores, no sé, rompían nuestros afiches. Y encima se hacía el cristiano. o Se hacía el cristiano. Se hacía el devoto a Dios, a cri cristiano, con un rosario, con una guitarra. Yo no podía creer el personaje que el chabón se armaba para decir no, porque la lista 2 somos todos muy pacifistas." Y hablaba con un grupito chiquito de personas que se dedicaban a hacerle bullying a la gente de la lista 1. O sea, los insultaban, les decían... Ah, lista 1, uno, son unos pelotudos Enfermos, ¿qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Son unos tragalibros Eran así, porque había muchos que eran eh, Muy villeros, y este chabón De la lista 2 se encargaba De hacer que esta gente diga Mierda de la lista 1 Y hace esas cosas, y el chabón siempre Siempre parecía de eso, de esa gente muy buena De esa gente que vos decís, ah, es re bueno Porque todo el mundo parecía que Todo el mundo le caía bien, pero yo estaba Solas con el tipo, y el tipo me decía ¿cómo te pensás que vas a ganar? Yo tengo a todos en mi mano, me decías cosas así Era no, hijo de puta, era una situación muy anime Porque yo era tipo, la pendeja De pelo largo, o sea, castaño Así, toda toda medio Gótica, y que estaba haciendo todas las cosas Del centro de estudiantes, y me estaba reforzando Y bueno, cuestión que este pibe estaba a la mañana Y yo estaba a la tarde y a la mañana, ¿por qué? Porque a pesar de que yo estaba Compitiendo para ser presidenta del centro de estudiantes Yo ya era presidenta del centro de estudiantes Porque yo ya había ganado Antes, porque no tenía nadie en contra Entonces yo hacía mi trabajo de presidenta de estudiantes, a la mañana y a la tarde. O sea, lo tuyo era reelección. Claro, era reelección, pero al pedo, porque, a ver, yo había estado casi dos meses siendo presidente del centro de estudiante y de repente tenía que ser otra vez una lista y armar todo de cero y teníamos que hacerlo como por tres meses. Era un montón. Pero en todo ese tiempo, mientras que también yo me promocionaba, yo seguía haciendo mi trabajo presidente. Entonces yo iba a la mañana y a la tarde. Entonces yo a la mañana patrullábamos con otro chico de la tarde. A la mañana hacíamos las reuniones con los profesores, otro tipo de reuniones, con los delegados, las hacíamos a las 12. Después, a la tarde teníamos un horario y una vez a la semana creo que era todos los viernes que hacíamos una reunión del centro estudiantes solamente con los delegados. Y esto, todo esto lo había organizado yo o sea, no fue que los profesores dijeron hagamos esto y esto y esto, lo organizé todo yo, hasta ese punto pasó algo re loco después cuestión que yo perdí por 20 votos él tuvo 156 votos y yo creo que tuve 130 y pico de votos. Y se dice que hubo mano ahí. Cuestión que yo perdí perdí, pero nada, chabón iba a ser presidente del centro estudiante tres meses y después el año iba a seguir siendo todo el año presidente del centro estudiante y yo me acuerdo que iban a agregar quinto y sexto también, solamente había hasta cuarto, eh, no, hasta tercero de secundaria, iban a agregar cuarto, quinto y sexto, Yo solamente había hasta tercero de secundaria, o sea que si yo quedaba presidenta no sabía si iba a poder estar el siguiente año porque no se sabía si iba a haber cuarto, quinto y sexto, ¿se entiende? como no se sabía, yo ya estaba anotada en la otra escuela, una escuela privada era. y bueno, nada, ya está, dije bueno, no importa, total, me voy a ir a otra escuela, me chupa un huevo, cuestión que al año siguiente que se agrega cuarto, quinto y sexto, este chabón sigue siendo presidente de centro de estudiantes, y yo me acuerdo que en una de esas que yo estaba volviendo a mi escuela me lo cruzo a él haciendo parkour a horario de la escuela yo porque iba a la mañana esta vez entonces yo a la tarde no tenía nada me lo encuentro haciendo parkour a horario de la escuela en la estación de moreno y le digo qué onda y la presidenta del centro de estudiantes cómo va me dice nah, no era lo mío ya me chupa un huevo igual si querés puedes volver y te la regalo me dice yo me quedé Dije, no puedo creer, no puedo creer ¡Ah! ¡Me está jodiendo! ¿Fue un XD entero? No, no, no, no, no, no, no Literal fue un XD Una manera, fue una manera No lo podía creer, boludo No, no, no, qué bronca, boludo, qué bronca Yo me acuerdo que a mí me hacían un re-bullying iba se lo contaba Y venía la otra, la pelotuda que me hacía bullying Le hacía el aire más de cocodrilo Le creía a ella, yo estaba la concha de tu madre Te vengo avisando Hace meses que me están rompiendo las pelotas. Me gritan cosas en clase, me insultan en clase, me tratan mal y cuando la mina escupe un afiche y me, me, me burlan delante de todo un evento de la escuela, yo agarro mi afiche y lo rompo y de repente yo soy la que está mal. La concha de mi madre. No, no, igual yo después me vengué a mis maneras, no te olvides, eh nunca se olviden de vengarse cuando tengan el momento, la oportunidad o la circunstancia. Yo me acuerdo que me, el grupo que me hacía bullying a mí, no sé por qué estaban tan garchados conmigo. Había un sido amigos antes. Pero estaban re re ensimismados en romperme las pelotas. Yo siempre iba a, a Mural y a Radio. Y nadie iba a Mural y a Radio. Yo iba a Mural, Radio y Literatura. En Literatura escribía cuentos. ¿Qué mierda va a ir a talleres de Literatura, de Radio o de, de, de, de Mural? Nadie, nadie. Un día de la putanada me encuentro con los cinco, los cinco que me hacían bullying en Mural. No me olvido más. Encima bueno, yo tenía una manopla. Yo llevaba la manopla a la escuela. Yo me puse un día, dije, también mina llega a aparecer en Mural y la recago a golpes. Me maté, y me acuerdo que ese día me pinté los labios de negro, me puse mi, mi campera de matriorca. <ríe> mi campera de matriorca. ¿Vieron la de Bojaroid? Tenía como esta roja, pero en color turquesa. Esta, que tenía la caída acá de costado. Mi, mi instinto arácnido me dijo que iban a aparecer en Mural. Yo estaba con música súper fuerte y digo, no, la voy a matar. La mato. Y cuando llego, los veo ahí, sentados en una mesa. O sea, habían dos sentados en una mesa y otros en sillas. Y estaban tipo como si fueran... ¿Viste? Como si fuera una... escuela. Escuadrón, tipo literalmente un escuadrón. Que uno estaba sentado en una mesa, otro estaba así, otro estaba así. Eran eh, tres pibas y un pibe. Yo me quedé. Yo entré con los auriculares, escuchando que meta a todo lo que da. Abro la puerta, giro y me encuentro el escuadrón ahí. Yo llegué temprano y ellos llegaron más temprano que yo, imagínate. Ni siquiera había llegado la profesora. Yo hice así. Me está jodiendo, el único lugar donde no me los tengo que fumar, están ahí y yo tenía la manopla, me acuerdo que tenía la manopla ahí, dije, si llega a venir la mato, si llega a venir la mato si llega a venir la mato, y qué pasa, una de las pibas que estaba en ese grupo, era mi ex mejor amiga porque la habían llegado a la cabeza, y la piba era medio boluda, y no le gustaba estar sola Mira, como que estaba ahí, me mira ahí como un corderito todo asustado, y yo cuando vi a mi ex mejor amiga, que era lo que más me dolía dije, nada, no, ya fue, ya está no me voy a agarrar, agarrar a las piñas ondas, pelotudos de mierda, fui, me senté al final del todo, los Después en el salón completamente vacío con ellos en la esquina Agarré mi carpeta de dibujos y me puse a dibujar Y obviamente yo con auriculares si me tiraban comentarios o me rompían las pelotas no los escuchaba Y me acuerdo que había unos, nos traían los cosos de pintura Y yo quería pintar y me sacaban el coso de pintura El pibe tenía un coso de pintura al lado de él, del mismo color Y me agarraba el mío y Yo estaba usando el amarillo el chabón En vez de agarrar el amarillo que tenía al lado, agarraba el mío Yo agarraba y le decía, me acuerdo que le dije te la recomes que te la recomes eso sin, sin <ríe> y le dije te la recomes <ríe> eso le dije claro sí yo me le digo ¿qué agarras ¿Claro la, la pintura que tienes ahí al lado tuyo me dice ¿por qué esa está abierta estoy pintando estoy pintando qué te jode estoy pintando estaba ahí sabes que te hasta que en una ya me recalenté y literalmente, no me olvido más, agarré el coso de pintura y le hice así. ¡Ta! Se lo tiré arriba al pibe ese y le dije, ¡ay, disculpa! se me resbaló! ¡Ta! Y lo puse ahí en el piso y le dijo, profe, ¿qué pasó? No, profe, se me resbaló. Y como la profe me conocía más a mí que a él, dijo, ¡ay, bueno, chicos, pero tengan cuidado! Y yo estaba como, "Tomba, pelotudo de mierda, la concha de tu madre! Yo me quedé al lado de Tommy, onda, <ríe> me rompé los huevos estoy al lado de Tommy, ¿eh? <ríe>